I Acá lo que se observa fundamentalmente es la vigilancia sobre Porcaro a través de drones y la comisión lo señala de esta manera, vigilancia y tareas de espionaje realizadas sobre el señor Roberto Porcaro, en las que se advierten tareas de espionaje y seguimiento del señor Roberto Porcaro, la manera en la que D'Alessio organizó la información del caso dentro de la carpeta K, podría significar la tarea de la acción de inteligencia en base a la orientación de quienes son objeto de las mismas. Estas actividades fueron realizadas mediante la utilización de al menos un dron, el cual capturó imágenes de las que serían propiedades inmuebles y empresas vinculadas al señor Porcaro. Asimismo, un video captado por el mismo dispositivo electrónico en altura del puerto de Quequén. En dicha carpeta se encuentra también el archivo denominado Porcaro, Dicho documento sería un borrador de un informe de inteligencia con información sobre el señor Porcaro. De las computadoras hemos extraído muchísimo material que son estos legajos de inteligencia que tienen fotos de la casa con dron y demás que se han recogido en este expediente. Y acá me permito hacer una aclaración sobre la actividad de los jueces. Esta es una investigación que lleva adelante un juez de Necochea, el doctor Bernardo Bibel, que me llamó inmediatamente, se puso a disposición del tribunal, señalando ¿sí? telefónicamente esta situación en la cual los operadores de la justicia podemos llegar a ser víctimas de estas maniobras de espionaje. Y con esto no quiero decir que aquella persona que aparece imputada no es responsable o es responsable. Nada dice un legajo de inteligencia sobre ese hecho. Lo que dice es que los objetivos de esta agencia estatal o paraestatal era que ese hecho se probara de esa determinada manera. Y en esto los periodistas y los jueces, estamos muy expuestos. Operación traficante, también...